Hola hermanos, ¿qué tal en el día de hoy Browstones? Aquí les traigo un nuevo vídeo en el canal. Tenemos una grandísima información que os estará encantando a todos sobre el regreso de Midas. Así que por fin podemos asegurar que Midas sí sigue vivo. Si quieren saber cómo es que Midas ha sobrevivido y dónde se encuentra, lo tendrán todo en este vídeo hermanos.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 Así que estaremos mostrando todo sobre este pack y todos sus detalles. Como bien podemos ver en pantalla, el nuevo pack recibe el nombre de La Última Risa. Donde podemos ver que nos trae la skin del Joker. Una skin realmente alucinante. Y detrás nos encontramos con Midas. Esta vez recibe el nombre de Midas Rex. Y además también tenemos a Poison Eevee, son skins al parecer reactivas y además de nuevos picos y también como no, nuevos controls y demás cosméticos serán añadidos en este pack. Lo malo de este nuevo pack es que ha sido lanzado para el día 17 de noviembre de este año, por lo que veremos el pack llegar a nuestra tienda en dos meses. Entonces estará como muy tarde En la temporada 5 de Fortnite Pero en lo que debemos centrarnos lógicamente Es en la historia de Midas Ya que al parecer Midas... En realidad, ha sobrevivido al ataque del tiburón y no ha muerto en realidad. Midas todavía sigue vivo. Lo que parece es que ha necesitado ayuda de una maquinaria robótica para poder funcionar. Incluso mejor de lo que funcionaba antes el cuerpo de Midas. No sabemos si simplemente ha querido aumentar su poder y por eso ahora viste una pieza robótica o si realmente sufrió daños en el ataque del tiburón y ha necesitado tener este nuevo traje para poder sobrevivir a ello. Eso explicaría por qué ha necesitado ser reconstruido después de ser atacado por el tiburón de Fortnite. Pero existe un nuevo misterio en su skin robótica de Rex. Hemos logrado encontrar... Un nuevo secreto... Que nadie ha logrado enseñar... Fijémonos en este detalle de la skin... Podemos ver claramente... Como al parecer algo muy similar... A la corona de la skin oro... Ha sido también añadido a su nuevo traje... Es exactamente igual que la corona de la skin de oro... Eso confirmaría por fin... Que realmente sí que estamos en lo cierto... Y Midas sí que es la skin de oro también... Entonces oro y Midas son... La misma persona... Pero no termina aquí Changos, pequeños detalles de la skin de oro han sido añadidos a esta nueva skin, y se parecen tantísimo y son exactamente la misma persona, pero ¿cómo es esto posible? Llegamos a la conclusión también, gracias a la skin de Ciclo, otra skin que al parecer también se trata de Midas, es la misma persona solo que vistiendo diferentes skins. Pero podemos observar que también hay similitudes entre la skin ciclo y el nuevo Meda Rex. Así que deberemos esperar a ver a Midas de nuevo en nuestro juego hasta el 17 de noviembre de este año. Pero necesitamos saber la descripción de la nueva skin de Mida Rex. Imaginaros lo que pondrá en la descripción de la skin. Ahí sabremos toda la verdad. Pues esto ha sido todo por hoy, familia, para desbloquear el siguiente video. De hoy tenemos que llegar a los 2000 likes. En cuanto lleguemos subiremos el siguiente video hablando sobre el evento final de esta temporada. Nos vemos en el siguiente video, cracks. ¡Chao!